Nos trasladamos con las informaciones hasta Potosí. Tres exvocales del Tribunal Departamental de Justicia de este departamento son buscados por el Ministerio Público para cumplir su condena de cinco años de prisión por el delito de prevaricato. Resolución que fue emitida desde el Tribunal Supremo de Justicia. El Ministerio Público y la Policía coordinan acciones para hacer cumplir el mandamiento de condena de los exvocales del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, Wilfredo Ramos Quispe. Pastor Ismael Molina y Freddy Romay González, que son buscados para ser encarcelados en el penal de Cantumarca por el delito de prevaricato. El Ministerio Público ya ha sido notificado con las sentencias condenatorias ejecutoriadas en contra de estas tres personas. Eh, lamentablemente son tres vocales: el doctor Wilfredo Ramos, doctor Molina y Romay, quienes, eh, bueno, ya el Ministerio Público está preveyendo coordinar también con el. Eh, órgano policial a efectos de ejecutar las órdenes de los, las sentencias condenatorias ¿Los están buscando? Doctor? Sí, ya estamos en proceso de, de, de búsqueda para efectos de, reitero ejecutar los, las sentencias condenatorias ¿Cuáles son los antecedentes de este caso? Bueno, hubieran emitido unas resoluciones contrarias dentro de un proceso de terrenos y es todo un, un, un desarrollo que se dio, ¿no? Desde una demanda de, de, de usucapión que se fue desarrollando en primera instancia ante el juez civil, subió en apelación y ellos emitieron resoluciones que entiendo han afectado los derechos de alguna de las partes y, y que estas resoluciones eran contrarias, entonces es por eso que se les ha aperturado la investigación. ¿Cuánto es eh, su condena? <coughs> Bueno, el, en este momento se, se me, ha, eh, me han confirmado que es el de cinco años. ¿no? El, eh, según lo, la información que se me ha brindado, es cinco años para efectos de que, que ellos puedan cumplir en el penal de Cantumarca. ¿Esta sentencia ya no tiene apelación? Ya no, ya no. Ellos agotaron ya todas las instancias, fueron en apelación, en casación y finalmente eh, se emitió esta resolución que, eh, reitero, ya se encuentra plenamente ejecutoriada.